Buenas tardes, seguimos en esta cobertura de Semana Santa 2023 a través de Telenor, Canal 10, desde San Francisco de Macorís, cubriendo toda la República Dominicana y el mundo también a través de telenor.com.do. Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Hay, han pasado por acá una serie de autoridades y hemos resaltado el trabajo que están haciendo, la integración que han, ante, que han tenido las autoridades en cada uno de los pueblos donde conectamos con nuestros corresponsales, porque vemos que están trabajando desde la Cruz Roja Defensa Civil hasta las instituciones estatales, se han integrado eh, y es importante siempre llevar las orientaciones en materia de salud pública. Precisamente, eh, compartimos en esta entrevista del día de hoy con el director nacional de las DPS, de las Direcciones Provinciales de Salud del Ministerio de Salud Pública, el doctor Luis Rosario. Doctor, saludos. Eh, buenas tardes. Yo creo que a ustedes les va a estar dando una dietecita buena. ¿Por, ¿Por qué, doctor? Ahí. Desde jueves a domingo. ¿Qué tú me dices, Estamos yo? Estamos sembrado aquí, doctor. Por lo menos a mí no me han dejado salir. Bueno, hay que resaltar el trabajo que ustedes vienen haciendo y que gracias a Dios este equipo de prevención, mitigación y respuesta que encabezado por la alcaldía municipal y todos los organismos de socorro y ministerios que tienen que ver con todo esto. Han hecho un trabajo excelente. Y ojalá que el día de hoy no se, sé, eh, no, no salga el loco para la calle, como dicen, porque todo se ha mantenido totalmente tranquilo. Un fallecido anoche en Pimentel, en Matuán, yo que conozco esa parte, es difícil, como los motoristas hay de noche, Rápido y muchas veces sin luz y pasan esas cosas Otro me dieron reporte de Nagua de un jovencito que murió en la zona de Matancita Y que era un joven que tenía problemas también de epilepsia Y lamentablemente falleció, las cosas aparte de eso han transcurrido con toda tranquilidad Ha salido muy poca gente de las ciudades, la gente se ha quedado en sus casas muy poca gente en la carretera, ya hace un ratito yo venía de la zona de Santiago y el carreteo empezó a las 2 de la tarde y venía todo el mundo tranquilo. Y en la parte desde este Controva hasta aquí, también la persona con las luces intermitentes y a mediana y baja velocidad también. Doctor, es difícil controlar la gente. La única Semana Santa tranquila, completa que hemos tenido es la del COVID. Sí. que no hubo forma de que nadie saliera. No, había un miedo mayor. Claro, sabemos, doctor, de los esfuerzos que desarrollan las autoridades, en su caso en materia de salud, cuando hay este cúmulo de personas, eh, en, los, eh, en las playas, por ejemplo, son proclives a que eh, sean focos de propagar, de, de, ¿verdad? Y de, de, contaminación de contaminación también. Los equipos de salud pública han estado trabajando también en la parte preventiva, han estado fumigando, han estado al tanto también con toda la basura y todos los desperdicios, junto con los ayuntamientos municipales también. Gracias a Dios que este virus gripal que andaba hace un par de semanas se ha reducido considerablemente y que aunque llovió un par de días, como quiera, cuando la temperatura ha subido, ha subido bien y eso hace que la gripe se controle un poco también. O sea, me estábamos tranquilos, en las provinciales como quiera dieron servicio ayer y hoy en la mañana, en lo que tiene que ver con pruebas de COVID, de muestras de COVID también, porque ese trabajo ahí no se detiene. Y estamos al tanto y a la espera de que cualquier problema de salud, con respecto a las intoxicaciones alcohólicas, que solo hemos tenido dos, y fueron también en el municipio de Pimentel. Gracias a Dios no hemos tenido problemas con metanol en esta Semana Santa, aunque estamos preparados para eso y tenemos los antídotos, colocado en todos los hospitales también, por si ocurre algún evento de esa naturaleza. Doctor, ahí con ese desplazamiento también de las personas, surgen una serie de, de negocios para venderle la comida y todo eso, eh, y sabemos que había una situación en el país con el tema del cólera. ¿Cómo andan lo, los casos de cólera? Mira, Se, tú sabes la, que... La, en materia que, de prevención sabemos mira, que están en constantemente en esta, trabajando. en esta zona, y todo el mundo lo sabe, que el cólera viene traído desde nuestra vecina República de Haití y que donde se mueven los haitianos que contraen el cólera allá y cruzan la frontera sin síntomas, y entonces los síntomas le dan aquí en el país. Gracias a Dios, mira, el haitiano que vive aquí eh, se ha ido también acostumbrando y se ha ido dominicanizando con respeto a higienizarse más, a vivir... Eh, eh, menos conglomerados y, y, y se han ido como dominican, dominicanizando un poquito Y se han ido aplatanando ya a este país Y si te das cuenta lo, Los casos de cólera que hemos tenido Nada más han sido de esa manera en, en localidades donde tenemos muchos haitianos Que residen aquí No hemos tenido casos de cólera Que se hayan generado ahí en esa comunidad Sino todo lo que tenemos Ha sido exportado desde allá O sea que la cosa se mantiene bien eh, se, se realizan todos los esfuerzos para que la enfermedad no siga entrando. Recuérdate que ya han entrado cientos y pico de casos ya el país, pero en esta última semana la cosa ya ha estado controlada. sí Doctor. hemos tenido unos casos de malaria, estuvimos la semana pasada visitando la parte sur del país, eh, principalmente a Azua, donde en una visita con el Ministro de Salud Estuvimos evaluando los casos de malaria que hay en la comunidad de Asua que también es otra enfermedad transmitida por un mosquito. Que eso se vea la importancia de prevenirnos contra la picadora de mosquitos. También la palaria lo produce un mosquito y otro tipo de enfermedad que causa una anemia crónica y el paciente se muere con mucha facilidad. Y la hemos tenido ya cerca de 38 casos en la zona de Asua y también en la zona de Higüey, en espacios donde hay sembradíos, donde quienes lo trabajan son haitianos. Pero ya se ha estado controlando la situación, la Organización Panamericana de la Salud, también haciendo esfuerzos, ...inminente para controlar este tipo de enfermedad también... ...pero se ha ido trabajando, reduciendo los contagios... ...y de que no, no, surma, no nos surjan más casos en otra zona del país. Lo hemos visto, doctor, muy activo, moviéndose en diversos puntos del país... ...de igual la dirección provincial mm. Duarte... ...hemos visto a la doctora también integrada a las labores con las autoridades... ...y vimos que estuvieron entregando eh, botiquines... ...la importancia, entiendo yo, de estos botiquines... Eh, pese a que hay distribuidos puestos de socorros en diversos Mira, puntos la, la, de la, la ciudad ma, la, y, y en las playas hay también Mira, la, los la rescatistas, pero hay gente que se va a balnearios, que quizás son de Mira, difícil la, la acceso, mayor importancia doctor. de estos botiquines, está para usted tener un be en, en el vehículo. Y cualquier tipo de problema que usted tenga, lo más sencillo, un niño eh, que se le maree en el vehículo, que le dé náusea, usted tener los medicamentos con qué controlar al niño, porque... Una persona que se pase de romo, que se dé un humo, que haya que, pone, que ponerle una dextrosa, eso usted no lo va a controlar tan fácil, no usted va a tener que hospitalizarlo. Pero cosas fundamentales, eh, gasa, curita, por si una persona se le corta, estos son botiquines de primero auxilio. Y ojalá todas las entidades entiendan que este es el mejor regalo que usted le pueda hacer a un vacacionista que vaya a salir, aunque la ley de, de tránsito dice. Casi nadie lo cumple. Yo sí, porque mi vehículo yo lo tengo. Pero todo el vehículo debe tener un botiquín. La ley de tránsito lo exige. Debemos llevarlo porque un botiquín te puede salvar vida. Un botiquín que usted tenga un medicamento rápido para bajarle la presión, una anifedipina sublingual a una persona, usted le puede salvar la vida fácilmente a una persona, hasta con una simple aspirina. Entonces, si usted quiere ayudar a la población, en vez de usted darle un cipá de cerveza a una gente que vaya a <risa> hacer regálele un botiquín y se lo va a agradecer más y puede salvar muchas vidas. También. Eso cuadra mejor hasta que un combo de habichuela, porque hay gente diabética que usted le lleva la habichuela y va a hacer el desarreglo. Entonces, esto le va a prevenir y le va a poder ayudar. Y es difícil hacer una habichuela de que sin azúcar, ahí se es difícil. Es difícil, porque <risa> entonces le mata el sentido a habichuela con dulce. Así mismo es. Doctor, esta es una ardua labor, como decía, se han integrado todas las autoridades. Y qué bueno este trabajo de orientación que han estado haciendo pero, ustedes. Pero lo más a importante en este operativo de Semana Santa es aplaudir el trabajo que vienen haciendo los voluntarios. Esa, ese personal de Cruz Roja y Defensa Civil. Al igual que, por ejemplo, el personal de nosotros de Salud Pública de aquí de Duarte, estuvo trabajando desde el viernes, ayer y hoy de manera voluntaria, dándole soporte a la gente de la defensa civil. Hay que aplaudir a todas las personas que dedican su tiempo a socorrer a cualquier persona que tenga algún tipo de, de evento que haya que socorrerlo. Y eso es muy importante. Claro, Ahora, hay que destacarlo porque dejan de poder tomar, de tomarse este asueto de Semana Santa para hacer esa colaboración a través de esta importante no, no, institución. No, y que a veces tú vas en el vehículo, te vas medio pasado de velocidad y tú encuentras ese personal allá adelante con la bandera mamá y que te dice, óyeme. Baja la velocidad, maneja con cuidado que puede tener problemas y eso es muy importante. Aunque además las lluvias han hecho que usted coja la velocidad un poquito más despacio y que usted salga menos porque la cosa está muy difícil, la carestía de la vida también. Y no es fácil usted degaritarse para la terrena porque son un par de miles de pesos que usted va a tener que gastar. Eso es así, doctor. Concluye la Semana Santa. Nosotros estamos ya en las horas finales de este Operativo Semana Santa 2023 a través de Telenor, formación e información para toda la nación. ¿Un mensaje final a las personas que nos siguen? Todas las personas que van camino a su casa, reduzcamos un poquito la velocidad para que lleguemos bien. Todavía la Semana Santa no ha terminado, termina esta noche y no queremos que usted sea contado en la lista de las personas fallecidas Que lleguemos con cuidado Ya es romo que usted no se bebió oiga. Desde el jueves hasta ayer Usted hoy no se lo va a beber Así que aguante el pico, aguante el codo Y aguante el pie con el acelerador Y llegue tranquilo a su casa Bueno, agradecemos al doctor Luis Rosario Quien es director de todas las DPS De la República Dominicana Las direcciones provinciales de salud Del Ministerio de Salud Pública que nos ha ofrecido Importantes informaciones sobre el trabajo que ha estado desarrollando el ministerio durante esta Semana Santa. Nosotros seguimos con muchísimo más contenido aquí a través de Telenor Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación.